Bienvenido o bienvenida a un nuevo vídeo En este vídeo te voy a enseñar a cómo vivir viajando sin dinero Además, te voy a enseñar al final de este vídeo cómo yo lo hago Y cómo tú también puedes hacerlo Lo primero de todo, y para ser honesto, claro y transparente Esto no es un vídeo de, oye, los 8 tips para vivir viajando sin dinero Y vete, no, decir, para viajar necesitas tener dinero Punto, ya está, que sí, puedes hacer autostop, puedes hacer mil cosas más, pero para viajar necesitas tener dinero, nunca sabes lo que te puede pasar, hay costes de avión, hay un montón de cosas. entonces pues La pregunta no es cómo viajar sin dinero. La pregunta que te debes hacer es, ¿cómo puedo conseguir dinero para viajar? Y que no te preocupes, si no te la has planteado todavía la pregunta, te la planteo yo. ¿Cómo consigues dinero para vivir viajando, para viajar? Aquí tienes dos opciones, súper sencillas. ¿Negocio offline o negocio online? ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno? Obviamente, pues un negocio offline requiere de inversión inicial, comprar una tienda, tener esto que es la tienda... Realmente, si lo que quieres es viajar, no te lo van a permitir, porque tendrás que estar pendiente, es todo mucho más físico, etcétera. Un negocio online, por el contrario, sí te va a permitir esa libertad o ese espacio de poder gestionar todo desde tu teléfono móvil, tal y como yo lo hago, desde tu, tu ordenador. Dani, pero es que hay un montón de negocios online y no sé ni por dónde empezar, ni qué hacer Tengo mil ideas, pero es que no sé por dónde empezar No te preocupes, en este vídeo vamos a seguir una serie de filtros o de requisitos Que para mí debe tener un negocio Si un negocio no tiene los requisitos que yo te voy a dar a continuación No invierto o para mí no es un negocio válido Para mí, después de llevar ya pues dos años y medio con, con mi negocio online Y haber visitado ya creo que más de 26, 7 países ¿Qué cosas debe tener un negocio online? Me las he apuntado aquí, para que no se me pasen. Punto número uno. Un negocio debe tener beneficio. Si no tienes beneficio, oye, estás jodido jodida porque ese negocio te puede ir muy bien, puedes facturar mucho dinero, pero si no tienes beneficio, que no facturación. Facturación es lo que se factura y esto es lo que se vende, pero beneficio lo que después de todo eso te queda en el bolsillo. Si un negocio no tiene grandes beneficios o tiene beneficios, no es un negocio, ¿vale? ¿Qué más? Un negocio tiene que ser escalable. Y esto para mí es lo más importante si estás viajando. Veo mucha gente que da mentorías, servicios, consultorías... Si no es escalable un negocio, estás jodida. ¿Y qué quiere decir ser escalable? Que no requiera de tu tiempo. Que si tú quieres facturar más dinero, ganar más dinero, no te has que invertir más de tu tiempo porque entonces tienes un techo. Tienes 24 horas al día. Tu tiempo está limitado. Tienes que buscar algo escalable. Ese es el segundo requisito. Si un negocio no es escalable, no invierto, no me pongo con ello. El tercer requisito que tengo aquí, y este para mí es algo que me encanta, debe ser mundial. No se puede aferrar simplemente a este mini cachito. No, tiene que ser mundial. Debes poder hacer transacciones con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Eso te abre muchísimo el abanico. Para mí, todo esto son recomendaciones mías, personales. No está puesta en ningún decreto ni en ni nada. Son... Mías personales, ¿vale? Esto sí que lo quiero dejar Bien claro, y el último requisito es que El coste debe ser bajo Es decir, el coste de iniciación, de iniciar Ese negocio, debe ser muy bajo Porque si te pasa como a mí, donde te ves Con 1.100 euros en la cuenta y quieres montar un negocio Para montar el negocio mínimo tienes que invertir 2.000 o 3.000 euros y dices, joder, estoy jodido Jodida. Entonces, una vez los cuatro requisitos Vamos a ver qué tipos de negocio Encajan, cuáles sí, cuáles no Te enseñaré en cuál estoy yo y cuál me está Permitiendo vivir viajando y cuál Te puede permitir a ti también vivir viajando lo vamos a ver, por eso es súper importante que te quedes hasta el final y que me prestes atención. ¿Qué fue los primeros negocios que yo empecé a hacer? Multinivel. Se fue mi primer negocio. Un negocio multinivel. ¿Qué pasaba? ¿Era escalable? No, ¿por qué? Porque era escalable, digamos, hacia abajo. Pero al final requería más de mi tiempo porque tenía que estar con más contactos, hablar con más personas, etc. Entonces no era escalable en la medida que lo pueden ser otros negocios que te voy a enseñar en este vídeo. Por eso es súper importante que te quedes. ¿Tenía beneficio? Bueno, yo creo que llegué a ganar un par de, de champús y, y, y no sé qué más. Es decir, ¿tiene beneficios? De depende en el punto en el que te encuentres. ¿Es mundial? Sí, sí es mundial, pues comercial con, con cualquier parte de todo el mundo Y el coste de entrada es bajo, no tienes que pagar apenas nada Pero no cumple con altos beneficios y con que sea escalable Se fue, digamos, un poco la, la rama por la que yo entré Después me dediqué al tema de redes sociales pues Crear vídeos en YouTube, crear contenido en redes ¿Qué era lo que ocurría? Beneficio Había campañas que me daban beneficio, que me daban dinero ¿Era escalable? No, si quería ganar más dinero Tenía que hacer más campañas, que subir más posts, requería más de mi tiempo. Entonces no era escalable. Era mundial, sí, al final las redes sociales son mundiales. ¿Cuál era el coste? Cero. Al final era mi tiempo, no invertía nada de dinero. Todos estos negocios fueron los que yo empecé. También Amazon, Dropshipping... ¿Cuál es para mí el negocio que cumple con todas esas características? El negocio de los infoproductos. ¿Qué es un infoproducto? Un infoproducto... Es algo que se puede comercializar online Puede ser un ebook, puede ser un pdf, puede ser un curso online Todas estas cosas que se pueden vender online Eso es un infoproducto, algo digital que se puede vender, básicamente ¿Por qué para mí, y más allá de los cuatro principios que ahora vamos a ver que cumplen con todos ellos ¿Por qué para mí es el mejor negocio que existe? Porque al final todos sabemos algo, todos somos buenos en algo Y con los infoproductos lo que haces es que ayudas a una persona con aquello que sabes Y en consecuencia ganas Dinero. Entonces es un win-win, todas las personas ganan Y todos tenemos algo en lo que somos buenos Es que hay tantas cosas Desde gente que enseña cómo adilistar a tu perro Cómo hacer dibujos Cómo arreglar lavadoras Cómo aprender inglés Cómo curar la eyaculación, Un montón de cosas Y yo estoy seguro que tú que me estás viendo también eres bueno o buena en algo Pero vamos a pasar el filtro Vamos a ver si, si cumple con los requisitos Beneficio, hasta donde tú quieras Te voy a poner por aquí Algunos de los beneficios con los clientes con los que hemos trabajado Cifras reales Son grandes beneficios Los tienes ahí, júzgalos Es escalable Obviamente Todas estas personas Crearon en un día Su curso, su PDF Su programa Lo que sea Y ya no tienen que estar ahí Se puede seguir vendiendo Porque la información ya está Lo crearon una vez Y el resto ya es Todo lo que se venda Es dinero Ya está No tengo que producir más No tengo que comprar stock No, no tengo que hacer nada de eso Porque ya lo hice en su día Porque es escalable Y si quiero vender más No tengo que dedicar más de mi tiempo es mundial, obvio que es mundial. Al final, mientras entiendan el programa, mientras entiendan el PDF, mientras entiendan lo que vas a vender, que es al final, joder, pues que, que, que exista ¿no? Esa, ese entendimiento por ambas partes, es suficiente. Y el coste, el coste literalmente es cero. Dirás Dani, pero si yo quiero vender un producto y no sé qué hacer y tampoco tengo dinero, alíate con alguien. Estoy seguro de que conoces de es, joder, pues yo no soy bueno en nada o no sé qué vendieron. Busca a alguien que sea bueno en algo. Yo lo que te recomiendo es que hagas una lista con, pues, profesores que hayas tenido, amigos que sepas que son buenos en algo, eh, escritores, les, algún escritor que hayas leído. Habla, Lidy. Oye, yo quiero crearte un curso. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Aquí abajo, en la, en la descripción... Tendrás el enlace para registrarte al incubador de lanzamiento. Es un programa donde te voy a enseñar la habilidad para lanzar estos programas. Al final, sí, una cosa muy bonita es que crees el programa, pero, oye, hay que venderlo. Y para venderlo necesitas una metodología, un paso a paso exactamente para saber cómo venderlo, cómo entregarlo. Todo esto te lo enseñaré en el incubador de lanzamientos, que es un programa que todavía sigo creando, pero que muy pronto saldrá a la luz. Les te recomiendo que te registres aquí, en el link de la descripción, para que te apuntes a la lista de espera y así seas una de las primeras personas en enterarse, cuando salga Todavía no tengo fecha, calculo que será para, para mayo Que inscríbete, que es gratis Y así te podrá avisar Cuando lo saques será como muy en petit comité 15-20 personas máximo Va a ser increíble, increíble Así que bueno, ya hemos visto todos los negocios que hay, etcétera. Me he mojado y te he mi opinión personal ¿Cuál es para mí el mejor negocio y por qué? Ahora bien, en tu mano está Poder hacer lo que quieras En este canal vas a encontrar un montón de vídeos Sobre cómo hacer lanzamientos Cómo va esto de los productos online, los infoproductos Pero en tu mano está hacer lo que quieras Sobre todo No sepas Cómo generar ingresos Piensa en Vale El negocio que voy a hacer Es escalable Tiene altos beneficios Es mundial Es decir Puedo vender Todas las partes del mundo ¿Cuál es el coste de entrada? ¿Tengo que comprar stock? ¿Tengo que invertir algo? Planteate esas cuatro preguntas Para ver si cumple Los cuatro requisitos Así que ya está, hasta aquí el vídeo de hoy Suscríbete si te ha gustado, déjame un comentario Puedes escribirme si quieres Al correo que, o al Instagram Que soy así una persona, me encanta hablar Con, con las personas que veis mis vídeos Y ya está, que te envío un enorme abrazo Y nos vemos muy pronto, chao